¿Qué pasa chavales? Bienvenidos y más al canal, bienvenidos al episodio final de Pokémon Verde Hoja. Nos encontramos en la Liga Pokémon, eso faltaría ganarla. Y os digo yo a vosotros que estoy muy listo. Voy a enseñar el equipo Pokémon Que tengo hecho para ganar esta Liga Pokémon. Ver, el PC, que os lo voy a enseñar. Vale, vale, vale, Salgamos Pokémon. Bueno, no sé si habréis. Listo rápidamente los tres que tenía ahí puestos, vamos a sacar este, Estoy pues viendo ya los niveles a los que los tengo, ahí está, Nidoqueen, también mi querido Nidokin, ahí está, sí, sí, sí, bueno, este es el equipo Pokémon, tengo a Raidon, tengo a Raidon al 51 con estos ataques, trueno, pisotón, pedrada y perforador, es el Pokémon más flojo que tengo. Pero es un Pokémon que gusta mucho, es muy bueno, está a un bajo nivel, algo lo utilizaré. No os preocupéis, lo tengo al Yarados, que es una auténtica bestia. Lo tengo al 60 con rayo, surf, mordisco e hiperrayo. Este es Norlax con golpe cuerpo y hiperrayo. De nuevo, psíquico y llamarada. Una combinación de ataques muy buena para esta liga Pokémon, al 56. Está ahí ahí pero puede ser utilizado, tiene muchos PS y nos va a ir muy bien. ya empezamos con lo cheto, que es este Venusur, que lo tengo al nivel 77, es el Pokémon más fuerte del equipo, con terremotos, síntesis, Rayo solar y hoja afilada. Bueno, tengo también a Venusur, vale, vale, vale, ahí con el objeto semilla Milagro, igual que, bueno, está este Yagados con agua mística, que lo que hacen es potenciar potenciar en este caso el ataque de tipo agua y en el caso de Vinusur el tipo planta me gusta este Raichu nivel 75 también Pokémon que me ha gustado mucho naturaleza activa que lo conseguimos si no recordáis mal en el primer episodio de esta increíble serie y nada con los ataques os lo voy a enseñar antes de empezar onda voltio puño tercero excavar y el Naturaleza. y por último este Nidowin nivel 75 también nivel muy bueno Ventisca, golpe aéreo que nos va a servir de mucho contra el segundo alto mando Fuerza Bruta que es una bestialidad de ataque y sus. perfecto para este vamos o sea, allá he comprado también la friolera de, de, de, de restaurar todo, unos 20 por aquí, alguna Max poción y alguna otra cosa que he ido consiguiendo a lo largo del juego entonces nos vamos a meter sin más dilación ahí está, voy a intentar utilizar los Pokémon con menos nivel y en su defecto sacaremos a las bestias así que venga, vamos a empezar primero alto mando ahí está tipo hielo vamos allá que Pokémon tenía de primera será Rairo está muy flojito, está el nivel, pero contra el tipo de hielo, nada que hacer, así que me parece a mí que vamos a cambiar me, tapa, me, va, me va a pegar una, si no lo cambio que va a ser flipante, Venga, vamos a sacar a Snorlax para que lo veáis lo fuerte que es, vamos a hacer golpe a cuerpo a muerte, Ahí está, surf, se poco puesto que este es Snorlax tiene muchos PS, golpe cuerpo, Rayo saca que es más rápido, no hay congeles, perfecto, golpe cuerpo al yugo, que me gusta mucho. lleno no me vuelvas. Te vuelvo a repetir, que no me congeles, por favor. Golpe cuerpo, para lo paralice. Uf, bueno, le hemos quitado lo suficiente como para que haga restaurar todo el alto mando bueno, he estado entrenando en el en la liga Pokémon y en todo el alto mando tienen todos un par de restaurar todos para gastar en cada combate así que, bueno Eso es lo que hay golpe agote cuerpo está. sería muy fácil si sacara ahora mismo a Raichu o incluso a Pinosaur, pero... Quiero que cueste un poco, ya lo sacaremos he llegado a luchar contra el último alto mando que es Lance si no recuerdo mal, al que no he vencido al que le he matado un par de Pokémon y contra Gary, pues el final no, no he llegado a, a jugar no sé a qué nivel los tendrá si no recuerdo mal, creo que puede tener los Pokémon a un nivel de 70 70 y algo Así que vamos bien, vale, Cluster, Cluster, vamos a cambiar a Yara 2, que vamos a hacer con el rayo, ahí está. Vamos a ver los rayos que necesitamos para matar a Cluster, que tiene poca defensa especial. Ahí está, bajamos el ataque con intimidación de Yara 2. Pues es que este Pokémon es una pasada. Vale, sigue granizando, Esto es un por culo del granito, tanto como lo de la arena. Tanto como todos esos mierdas de ataques. Vale, rayo, ahí está. Veamos.. Veamos a ver qué es lo que le invita. ¡Uh! ¡Ah! Lo ha dejado a nada. Vale, Clister paralizado. Va a utilizar. Seguramente un restaurar todo. Vale, me da igual. Está paralizado, sí, sí. Sigue granizando, pero el granito no le hace daño. A mí sí. Ahí, ahí no. Está paralizado. No utiliza restaurar todo, Me parece raro. Aún os digo ya que aún le queda uno por utilizar. Vale, Cloister debilitado. Ya dos. Vamos a ver qué Pokémon le saca ahora. Yada dos, ahí está. Slowgrow. <ríe> Venga, vamos a seguir con Yados, a ver qué pasa. Slowgrow, Bell 52. Yada 2 sigue siendo muy superior incluso al mismo nivel diría yo cuidado con este slogro que eh, igualmente te lo puede complicar tiene amnesia tiene bostezo así que hay que cargárselo rápido rayo veamos que le quita me eh, ha quitado la mitad bueno yo creo que con otro ya con otro rayo más la, el granizo muere vale amnesia defensa especial de slogan subió mucho Uf, cuidado con esto porque el siguiente rayo le va a quitar menos rayo debería de haber hecho quizás un hiperrayo que seguro que lo mataba Uf, el rayo le ha quitado muy poco postejo si no sé si utilizará restaurar todo vale, rayo. Bueno, este rayo lo mata el granito ha dejado de, de estar vale. Muerto es logro perfecto, es un Pokémon muy porculero. culero. Ahora el yardos. seguramente subamos de nivel al 61 enseguida. Jinx es un poco por culero, porque te duerme, porque te atrae con sus su dedos. Entonces, quizás con Snowlash y un par de golpes cuerpo, incluso con uno y un hiperrayo, yo creo que lo deberíamos de matar. Mira, vamos allá, sácame el Jinx. Cuidado con este, James, por culeros, donde los haya. Vale, golpe cuerpo, golpeamos primero, perfecto. ¡Oh, ¡Ojo! Oh, ¡Ojo! Oh. ¡Wow! ¡OPS! Oh, oh, ¡Peso amoroso, no me jodas! ¡Y me duele! Uf, ¡Qué mierda, tío! Después de que se ha quedado un PS, tío, y utiliza el fin para no restaurar todo. ¡Venga, Lorey! ¡Lorey! Eh ahora que me va a matar me va a empezar a hacer ataques de tipo hielo Entonces estoy durmiendo como no se despierte porque este es este Norlax ¿Ah? Hostias, golpe crítico está dormido va, me va a matar me va a matar un niño hielo venga hombre, para tu casa ah. como veis, no es nada fácil Vale, vamos. Yo creo que los nillados nos vale, eh, chicos. Vamos a ver si hago Es que la clave está en que no me duerma. Vale, intimidación. Le bajamos el ataque, perfecto. Le voy a hacer un rayo y después un hiperrayo. Uf, qué poco, bueno. Joder, tío, atracción. Vale, al menos no me ha hecho el beso amoroso ese de antes. Es una jodienda. Vale, ¿se ha enamorado? Espero, espero y deseo que haga hiperrayo. ¿Se ha enamorado de mis enemigos. Que no, hombre, que no. Que en el amor y en la guerra todo vale, ya da dos, hombre. Haz el hiperrayo. Pues, mi, mi, me cago en la leche. Se ha enamorado. Haz el puñetero hiperrayo, hostias. No me jodas. No me jodas, ya dos. Joder, qué somos, hombre? Por culero este Pokémon Venga, hombre, ahora está dormido ¡Dios mío El mundo de la verga A ver si quiere que el tío! Dios Dios me va a matar El Yarados también ¿Mierda este Pokémon Tofero? ¿Que antes era negro? ¿Qué es que me da? El ultra bebé, tío. Otro puño hielo. Lleno, tío. ¿Me va a quedar así. ¿Estás vacilando? ¿Estás vacilando? ¿Qué pasa? ¡Ah! Lo quiero cargar ya. Fuera. Bueno. Vamos a sacar a Venusur. Terremoto. Y limpiamos. Limpiamos la basura. Está muerto el Habilitado. Vale, hemos terminado ya, nos falta el Lapras, el último Pokémon de Lorelei. Vale, pues vamos a utilizar, voy a cambiar de Pokémon, voy a utilizar a Venusur, me ha hartado ya de combatir contra esta tía. Vale, Lapras, voy a hacer un rayo solar. vamos A ver, si no me congela, lo deberíamos de matar. el hielo, cuidado, que no me congele. A ver, es vale, Rayo Solar, lo debería de matar, lo mata, lo va a matar seguro. Vamos, la diferencia de niveles es abismal. Vale, muerto, debilitado, este Labra, mis Pokémon favoritos. Ahí está, Venusur, gana experiencia. La derrotamos, nos da el Cas Y ya por el segundo alto mando. Este es de tipo lucha, nos va a sacar un par de Onix no nos van a dar problemas, es más no voy a utilizar el restaurar todo todavía puesto que eh, pienso pasármelo rápidamente cambiamos vamos a utilizar a Nidugi Me hace falta para luchar contra Bruno ahí está sí, sí, sí me vas a machacar eso lo quiere él no luchar contra alto mando Bruno está cuadrado ¿eh? vale, Onix Aisy Onix, ya sabéis lo que pasa cuando se le hace un ataque de tipo agua, Aquí está lo vais a ver, para los que no lo sepáis Onix, a la verga Aquí está Onix, de nuevo este creo que es Incluso un poquito más fuerte que el anterior. Al vale, 54, el otro estaba al 51. Ahí está, le hacemos un surf. No va a haber ningún problema. Ahí Está, ahí está, está, ahí está. Fuera. Es muy eficaz. Ahí está. Le falta nada y menos para subir al nivel 76 a nivel Vale, voy a sacar a Hit Ahora es cuando voy a utilizar Golpe Aéreo. Muy bien, muy bien para este líder. para este alto mando. Hitmon de morir de, de una. Ahí está. Este, creo que tenía menos defensa que Hitmonchan. Su hermano Pokémon, por así decirlo. Ahí está. Uff, se ha quedado nada de subir de nivel. marcha Este es un, un hueso duro de Robert. Vale, vale, vale. Es 56, ahí está. Todavía siguen siendo los Pokémon muy por debajo del nivel de los míos, y espero que así siga siéndolo vale, otro golpe aéreo que debería de, debería de, a ver, vale, vaya, vaya cual, cidra, vale, si sí, cidra le recupero un poco, no lo suficiente, pues porque que le hemos quitado un poco más de la mitad, Vaya, el ataque, perfecto, así no tengo utilizar restaurar todo en el siguiente alto mando ahí está, siguiente nivel, perfecto más 3 de vida más ataque 2 2 2 2 vale Me un poco hitmon chance ahí está este no sé si caerá de un golpe vamos a verlo 53 golpe aéreo muere no muere ¡Ah! ¡Oh! ups Venga, venga, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero esto, esto pero esto ¿qué es qué clase de broma es esta? ¿Vas a o sea, quedar ¿Se va a utilizar restaurante y me lo va a matar? Pero bueno, sí lo es un poco. Ahí está perforador, lo hará perforador, perforador. Creo que tenías que ser de menor nivel, ¿no? Para que funcionase. No estoy seguro. Y suele fallar mucho. oh! ¿Cómo que no hace? A ver, vamos a ver. si es un este tipo normal, ¿no? ¿Por qué no la hace? Es este tipo de lucha, pero... No tiene que debe ser nada vale, Pedrada. Ya la podía haber hecho antes. No le quitan nada. Nada. Pero es pavida. Bueno, creo que es pobre. Que también estoy ya aquí hablando de más me voy a meter un cate que va a hacer contador bueno me quita poco porque el contador tiene que ver con el ataque medio larga el es como madre mía si ha quitado más pisotón que todas las pedradas de antes el contador ahora que me quita un poco más otro pisotón Mira, que tío, me va a matar ahí está un golpe ni lo he dejado Lo ha dejado por los suelos Vale Jolín con el Hitmonchan tío yo me he que restaurar todo De, de todos los podemos a ver, Esto está ya acabado Voy a hacer onda voltio ya. Muerto Ay, ya está Muerto Hitmonchan Vale, ganar experiencia, derrotamos alto Mando Bruno 5.600 de Pokémon Y sí, que has hecho Un trabajo de utilizar Restaurar todo Vamos a ver Restaurar todo, usar aquí Que los tengo que tener Los tengo que tener Vivos, tío Uff, pues de milagro Ni me acordaba que había comprado los Reviv, Menos mal, los compraría como veis Porque tengo un montón Para hacer esto, pues me he pegado un susto Ya me pensaba yo Que tenía que tirar con Vensur y Retro Que ojo, cuidado Que lo mismo, pero yo creo que no No lo, hubiemo, no lo hubiésemos conseguido eh. Vale, Raidon, no sé ni para qué lo revivo pero bueno, vamos a darle ahora sí, instalar ah, ah, ah, ah, ah. todo. importante. Vale, otro más. Hallados de forma escalonada. Voy a darle a explorar. Nice. Ahí está. Este sí que se lo se lo bien los PS. Y por último, a Raidon, que quizás haga algo ahora, quién sabe. ¿Cuál es el primer Pokémon? Ya vamos a poner a Raidon de primeras, que creo que le puede llegar a hacer frente al Gengar, que me saca Agatha del alto mando. He oído que Va tiene mucha admiración, criatura. Ese Carcamal era fuerte y guapete, pero ya hace mucho de eso, han pasado mucho, muchos años... Sí, esa es la sombra de lo que fue. Ahora solo juguetea con su Pokédex. Pero está equivocado. Los Pokémon son para luchar. David, yo te enseñaré cómo lucha un gran entrenador. Ah, tuvo algún rollo, eh. Con el viejo, de los Pokémon. Vale, ahí está Agatha. Con su bastón. Pero bien, ahí está. Kengar, vale, nivel 54. tenemos a Raidon, con Pedrada. No. Yo he dicho he trueno, sí. Uf, me he equivocado. quería está, Bueno, al menos está. Porque no tiene... Los 100 de precisión, no los tiene. Pues, uf, no le he quitado nada. Vamos a ver con pedrada, que creo que le quitaba más. Puyo en sombra. Vale, le quita poco. Perfecto. Pedrada, uno. ¡Oh, my God! ¿Otro más? ¿Y un tercero? ¡Perfecto! Madre mía es ese crítico. Se vuelve crítico, tío. Vale, Raidon gana experiencia. Me va a sacar a algo, Vamos a seguir. Con Raidon, ¿por qué no? Ahí está, porque más adelante mi de coña. Lo voy a poder utilizar. Vale, intimidación de algo. Ojo. Ah, pedrada, ¿no? Vas con pedrada. Si sí, el Raydon, Que me baja la defensa. Sí. La defensa de Raidon bajó mucho, uso Pedrada Vamos a ver qué le quita Pedrada O le quita Poco, vamos a ver si hace He hecho solo dos. Tío. Vale, vamos a tirar un pisotón A ver qué le quita, vale cola ferrea El acero contra la roca es muy eficaz Efectivamente. vale Piso no Piso no, le pisamos a la Culebra, Perforador Por el que irá, pero cola ferrea Me destruye totalmente, tío muy eficaz, ah, vale, de acuerdo, Arbok, Arbok, Arbok, vale, vamos a sacar a Raichu, que tiene ataque tipo tierra, que es muy eficaz, vale, excavar, está mi pequeño ratón, excava mucho, este va a ser seguramente un baludo, ahí está no me lo hace y ahora Raichu creo que lo debería de matar Uf, golpe crítico, no estoy nada seguro de que hubiese muerto este árbol ah, golpad, seguimos con Raichu que le va a hacer un onda a voltio y lo va a mandar a freír espárragos Está, no, no, está, no, tío, no. no le da, ¿eh? es volador, no le da, no le da no hay nada de excavar. Con esto venenoso. Espero que no me haga rayo confuso ninguna de esas mierdas. Pues ahí está. no afecta. Lo que dice, tío. que si lo tengo y antes lo hace. Ah, menuda F. Eh. Menuda F. Eh. Ataca, por favor. Ataca. Bien. Ahí. Onda golpe, Perfecto. Lo mata, ¿eh? Te lo vamos segurísimo no tengo dudas vale. golba para la cueva de donde saliste vale ginga el próximo a ver que tenemos por aquí vamos a tirar de, de snorlax está como veis estoy utilizando a todos aunque no sean tan fuertes como algunos snorlax que tiene síbido contra este Gingar la del 58 mucho cuidado, es mucho más fuerte que el Snorlax, al menos de nivel, Uf, uf eso es lo que ya ha un 5 tío, vale, es especial de guindas, encima de todo, la defensa especial baja, me duerme, en tal que se despierte ese, este, querido Snorlax, me lo va a reventar, bueno, vaya ¿vale, cidra esto ya me hace que dudar, si el próximo, Uff, pesadilla, veremos, ve, veremos a ver si no me mata, eh Estoy hablando de más Vale, dormido como un tronco Uff, la pesadilla me la va a quitar Mucho daño a ver, Me quita ahí Ya sabemos que es Tiene muchos PS A ver, bomba lodo no se despierta, tío Venga, vamos allá Pesadilla, a ver, ¿qué me quita ahora? Me quita, me quita, eh un valor que va a matar me ¿no? mata vale. vamos a hacer igualmente pesadilla pesadilla Fisadilla. vale vale vale bueno pues ¿Qué vamos a sacar al o? Pues vamos a hacer para la, siempre. la cosa cago en mi perrayo, intento a ver. Es que no me la quiero jugar porque se ha Falla. Ha fallado bien. Ha fallado. La rayo no afecta, tío. Qué tonto. Tipo normal contra fantasma, vale. Por disco, debería haber hecho mordisco, de medida derecho, mordisco. Bomba baludo, al menos no me duerme, pero me va a quitar. Vida. Joder, bienvenido a vida. Lo peor que podía pasar también que me envenenase Mordisco, Uf, pues me la ha quitado tío. Ah, vamos a aguantar lo que podamos para hacer el restaurar todo ya lo sabía. Venga, Mordisco, quitarle la mitad. Uf, Quizás si no estuviese envenenado le quitaría la mitad. Un está haciendo mucha rupa. mordisco de nuevo, matado, matado, ¡Oh! no, unos peleados, increíble, ahí está, ojo, se me olvidaba que tenía un Haunter esta para 53, mucho más bajo, que venga. Por disco tenemos que evitar bastante. ¿Matalo? No, no. Bueno, la mitad. Está muy bien. Maldición. Bueno, se mata el solo, ¿verdad? ¿Te ¿Matas tú solo, amigo? Sí. Muerto, Haunter. Imbécil. Vale. Maldición ya, la... ya, Ha terminado ya el combate. Qué tonto. Vale, pues. Tercer alto mando derrotado, chicos tú ganas ya sé por qué ese viejo inútil te aprecia tanto no tengo nada más que decir vete ya Venga, pares. hasta luego Del el Yados el Yados que está envenenado ojo no me va quitando allí el veneno ni tan mal vale. vale le vamos a hacer un restaurante todo mis Pokémon ojo al Lanz. no sé cómo se me va a dar eh chicos hasta el momento no, no he conseguido no he conseguido vencerle había llegado a luchar con estos Pokémon contra él, pero no lo había vencido. Vale. Quiero revivir, quiero ir con todos a full. Pues si tengo que hacer algún Pokémon support, lo que sea. Sacrificar alguno, lo que fuera. Está Raiden también, no puede servir mucho para morir. Y me habría Lance. ¿Con qué bomba había? Yarados, vale, me abrió un Yarados. Para guardarme los Pokémon más fuertes. Quizás voy a abrir con Yarados. Que haga rayo? Contra Yarados, que lo va a matar seguramente. Vale, vamos allá. Vamos a poner a Yarados el primero contra Yarados. Furia de dragones. Ahí está, David. ¡Ah! He oído hablar de ti, David. Dirijo al alto mando. Puedes llamarme Lance, el entrenador de dragones. Los dragones son míticos por Son difíciles de capturar y entrenar. Pero sus poderes son muy superiores. Son casi invencibles. Bueno, sabes que vas a perder, ¿no? Tu desafío en la liga termina conmigo, David. Pues... Me parece a mí Después de Yarabus.. Me he sacado un dragonite, ¿no? Un dragonite, dragonite, perdón. Y después un aerodáctil. Y hasta ahí de recuerdo. Vale, ya Vamos a ver qué aguantamos con Yarados. Vale, me va a subir de nivel. Vale, este ya ya a nivel 5 y 6. intimidación mutua. El uno se da miedo al otro. Vale, vamos a hacer rayo como hemos os he dicho. Vale, rayo es un ataque eléctrico muy potente. Es tipo agua Lo mata. No lo mata, es súper eficaz, tío. Vale, me hace mordisco. la verga. Rayo, ¿sabes? Si sí muere, sube ya a los 61. Creo que lo voy a aguantar contra, contra Dragonite. No tengo casi nada contra tipo de dragón. Ah, bueno, tengo a... Ha tenido muy ventisca, pero no, no me apetece sacarlo. Vale, vamos a montar collados. Voy a intentar utilizar los otros lo menos posible, que no sé todavía lo que puede llegar a pasar en este combate con Lance. Aerodáctil, uff, aerodáctil, cambiamos. Sigo con collados. Porque el rayo le va a hacer daño. El rayo le va a hacer daño. Es roca volador no, no, no, voy a hacer surf. Le va a hacer más daño surf. Uf, por el pasado me va a reventar, ¿verdad? Porque okay. es muy eficaz. Y me ha quitado eso y está el 58. Este ya dos, es un pedazo de Para Vaya ¿Vale, surf, no lo mata. Bueno, le ha hecho pupa pupísima. Uf, hiperrayo. Hi per rayo no. Uf, pues le ha quitado mucho menos de lo que pensaba, ¿eh? Pero mucho menos. Increíble. Yo pensaba que moría seguro, ¿eh? Mi pedrayo. No me ha matado. Me ha quitado incluso poco. Vale, Dragonair. Dragonair, No Dragonite. Dragonair, ¿eh, chicos? ¿A qué nivel? Está. Uf. ¿Era tipo volador? ¿O solamente dragón? No, no me acuerdo. Voy a hacer un rayo por el que dirán para ver si era volador y este dragonite No. Es más, no es ni eficaz ¡Hiperrayo, tío! ¡No, hombre, no! ¡Me mata! ¡Oh! ¡Oh! Pues se va a comer ahora de un hiperrayo. A, a ver lo que siente. A ver qué es lo que siente cuando... cuando le perforan el objeto. Casi lo mata. Casi lo mata. Vale, ahora me mata. Vale, no me mata, ¿eh? lo que ha pasado? Ha fallado el ataque. Vale, le tocaba a él atacar. Bueno, ha utilizado restaurar todo. Bueno, voy a hacer. Ah, vale, porque él se estaba recuperando del ataque. Por eso. Por eso no ha atacado. Vale, interrayo de, de nuevo. Lo voy a dejar otra vez. Él me va a matar. Pero yo ver, Lo voy a dejar. Prácticamente muerto, ahí está, en amarillo. Enfado, enfada de lo que quieras, pero vas a morir. igual. He quitado el a eh, Vamos a sacar el rayo, vamos a sacarlo, yo no sé. Pero, pero... No va a hacer nada, ¿verdad? No piensas hacer nada. Pedrada. Enfado, enfado me mata, ¿no? Pues no. A ver, pedrada. Vale, y quita a contra. Bien hecho, Raidon. Estoy muy orgulloso de ti. Perfecto. 1600. Bueno, este ya lo podemos quitar. Ha hecho su cometido en el día de hoy. Vas a dejarlo que muera. Como buen soldado que va a la guerra. Vale, pedrada de nuevo. Que antes le ha quitado a bastante. Curia Drawn. Esto quita 40 PS. Vale, Pedra. No me lo falles, tío. Que estabas quedando muy bien. El Fado, Fado si sí me mata, ¿no? Me mata Me mata Vale, vale, vale, vale. Voy, a, voy a dejar Voy a dejar a Nido Queen para el final Que me tiene que sacar todo el Dragonite Vamos a pegar a Raichu Rayo... tipo eléctrico, Hemos visto que en Funifa Voy a hacer... un excaver Y después voy a hacer un puño certero porque bueno se tiene que recuperar después un turno. Y si lo matamos, cambia. Y así, un turno y le Vale, excavar. A ver, ¿qué le quita? Me tiene que quitar, ¿no? Vale, sí. Me ha quitado bastante, puesto el nivel... De... Vale, sí, para mí está. Perfecto. Como veis, no me ha quitado nada de daño. está confundido por el enfado, ¿verdad? Sí. Vale, puño. Puño certero. Vale, está reforzando su concentración. No atacaba ya de primeras, como pensaba. Está tan confuso que se vivió a sí mismo. Puño certero, madre mía. Reventada a puñetazos. Golpe crítico es más, este Raichu lo ha fulminado. Y ojo que me escuchen los ojos. Que viene el todopoderoso Dragonite. Primer Pokémon dragón de la saga Pokémon. Que se consideraba al principio prácticamente como un legendario debido a su alto nivel de fuerza. Guas, guas, el 60, ¿eh, chicos. Bueno, esto es un, ven un ventisca, es súper potente. Debería de matarlo si no falla. Tiene 80% de precisión, sí que acierta. Y... Lo envolvemos en la ventisca y no lo va a matar. Uf, sí le ha matado. ¿eh? Es que bajaba muy despacio. Vale, es muy eficaz. No ha matado, perfecto. Está debilitado, tío, 2.800. Ya nos vamos a Al tomando Lance. Y pues sí, odio admitirlo, pero eres una pasada con los Pokémon. David ganó 6.000 Pokémon. Eh, sigo sin creerme que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques. Has ganado la Liga Pokémon. Bueno, casi, porque te espera otro desafío deberás luchar contra otro entrenador su nombre es Gedi. él derrotó al alto mando antes que tú es el auténtico es el auténtico campeón de la liga Pokémon pues nada, ahí está mi querido rival y amigo grade, que vamos a ir a poder ir a sin miedo a alguno. Ahí está, vamos a revivir a reino <risa> vamos a revivir a Dragon ahí está, Raidon revivido también a Yarados y bueno, Keddy, Keddy, Keddy. Bueno, si recordamos su equipo, nos pues va a sacar a Pidgeot Como si yo tengo a Venusur, él va a sacarme a Charizard. Creo que tenía también un Miro, wey. Tenía un Raino, ojo. Equipo parecido al mío. Si sí, al fin y al cabo, Keddy sabe lo que hace. Y es un buen entrenador y por eso tiene los Pokémon. Bueno, creo que también me sacaron Yarados. No estoy seguro, eh. Pero. Pokémon muy parecidos. Quiero un Alakazán, ¿no, chicos? ¿A la Bueno, ahora, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Vale, restaurar todo a. Pikachu Vamos a full. Vamos vale. a abrir con rayo. Porque si ya me saca.. Siempre me suele sacar al pájaro de primeras. Uf, Gary. Hola. Estaba deseando verte, David. Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma. Utilizando mi Pokédex, he buscado los Pokémon más fuertes. Y he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon. Y ahora, yo soy el campeón de la Liga de Pokémon. David, ¿sabes lo que significa eso? Te lo diré. Yo soy el mejor entrenador del mundo. No se lo tiene creído ni nada. No, vamos a poner, Vamos a callar bocas. A luchar contra Campeón Gary. Pillo. Como te decía antes. Podría haber pillado también un Chifios. Bueno, este ya. Ah, pedrada, trueno. Y los dos son muy eficaces. Voy a hacer un trueno. Ataque arena. Esto pues, me, me va a dificultar mucho el ataque. Ya decía yo. Tiene poca precisión, esto no no sale, pero el aéreo me quita poco, ¿verdad? Sí, no es muy eficaz. Bueno, ahora sí, hemos tenido suerte. Para la próxima, si no lo mata, utilizaremos Pedrada. Le ha quitado una mierda. Vale, Pedrada. Y retira el Pokémon, tío. Rayo, me saca Reina. Bueno, bueno, bueno, destrucción 29. Qué pasada. No le quita nada Pedrada. otra vez me hace me ha más de 4, no machote, ¿eh? Ya huyo, yo lo sé, Uf, ya lo no lo sé, Ay, lo no lo pesado que puede llegar a ser no lo sé, no en el grupo. lo que tiene que ser no superior para utilizar y este ataque mira, yo he mirado, no importa mátamelo ya, quítamelo de medio, me estorba. Esta, es pues, épica, pero como es magia, me lo has debilitado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacar hallados con surf. Hallados. a los Intimidación. Nada, nada. Un surf. Un surf. Y a dormir a la Pokéball. Muerto. No, ¿Cuál será el siguiente Pokémon? ¿Me sacará a la casa? Bueno, Piko, bueno, sí, sí, sácalo, sácalo. Me viene de perlas. ¿Está Rayo? ¿No matará? Aunque si me ha quitado tampoco el trono de Ryron. Ya sé que está a un nivel muy por debajo, pero. Lo ha aguantado, ¿eh? Lo ha aguantado. Este Piko es bueno. Vale, hay? No, si me... Me voy a No dañete, vale. Bueno, empieza a restaurar todo. Estaba tardando. Vamos a ver lo que le pita, si le quita la mitad de la vida al rayo para poder hacerle otro y debilitarlo. Este pillo al que no, un juego que aguanta muy bien los ataques, eh, el perraillo. El perraillo mátalo. Calcinado. Calcinado, no me digas que no, casi muerto. Ah, pillo, enemigo se debilitó y ha la dado las experiencia. Ahora Voy a aguantar con lados, pues la caza me va a dar mucha mucha guerra. Es una defensa. Uf, necesito encontrar... un hecho sin querer hiperrayo. Vamos a ver qué, qué le puede llegar a quitar. No creo que lo mate. Si lo mate es Dios, ¿eh? Si lo mata es Dios. Le ha quitado, ¿eh? Le ha quitado. Bueno, falla. No es... not bad Y... Pues, sí, si no es que lo mordisco lo mata. Si sí, es tipo psíquico... Eso no va a hacer algo, ¿no? Pero, esto sí que va a hacer a ti también. ¿Cómo que no Si es muy eficaz. El rayo lo hubiese matado. Me va, tocar, me va a tocar hacer un rayo y después un hiperrayo. Vale, restaurar todo. Tío. Es que ya no puedo utilizar más es si lo bueno. rayo? ¿Qué te que veas, que le ha quitado mucho, eh. ¿Sí? Surf. Aquí le quita más surf. Aquí le quita más surf. Bueno, si sí, no me mata. Uf. Me dejando. Tiritando. Tiritando. Surf. Le va a ayudar, eh. le quita, tío. le quita un montón. Me quedan me ha uh, dado la oportunidad de matarlo me mata no, Jesús vuelte asegurada con este hierba 2 pues. oh, es el Pokémon que más estoy utilizando incluso que no es el de más nivel seguro voy a cambiar de Pokémon para que veáis a otros, pero bueno, pienso eh, todavía ni lo habéis visto quiero sacar a nuestro amigo Queen. Amigo Queen lo habéis visto antes un poco. Vale. Executor, llamarada, que para algo se la pusimos. Este Executor es.. psíquico planta o es solo planta? No me acuerdo, ¿eh? Porque podía prender psíquico este Pokémon. llamarada le ha hecho mucho daño, no lo llama. Pero el siguiente llamarada lo mata. No son. Esto está los cojones de los ataques que te duelen. Oh, con los besos, con la hipnosis, con los somníferos, con todo Si, si Si, si Todo, todo Bomba, bomba huevo, tío. bomba huevo Manda huevo, falle Llamar a no falles, tío, no me lo falles. No me lo falles, Snorlax No, hombre, no, no No, oh Somnífero de nuevo De nuevo no con lo que cuesta que se, que se despierte este gordo. Oh, bomba huevo, eh. Ahí sí me mataron Uff. Pues ha despertado rápido, eh. De nada, no falla. Ah, Bien. ¡Muerto! Bien. Muerte Executor. Ah. Ya dos. Vamos a cambiar de Pokémon, que veis a otros. Vamos a sacar a Benfru, que no lo habéis visto creo o si sí, creo que había hecho un rayo solar antes pero bueno, bueno, bueno, bueno se no, no. lo voy a enseñar de nuevo que lo veáis que está muy chulo iluminación de Lado, sí, sí, sí pero yo un uh -huh. okay. rayo solar y lo limpio del mapa vida de dragón, quita 40 países a 200 Ay, no rayo solar, muy, muy eficaz. Baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja. No lo ha matado. Pero como no la mata. Bueno, me siento estafado, ¿eh? Qué vergüenza. Qué vergüenza. No lo mata. Un rayo solar. No lo ha matado, tío. El nivel 77 que está. Le saca 16 niveles. 16 niveles, chaval. Hoja pilada, venga venga hombre venga quita, pelita, su da poco eh que pongo puedo... el... bueno me lo retiro ahora que salga el chalca pues de los lo el... porque no le puedo hacer terremoto con este volador o... cosita si sí, como hay que porque... tener un volador y luego la ficha no tiene que ser tipo Uf, no le ha quitado nada en ese pues estaba equivocado eh los niveles altos era una vez que te pasas la armida. Pero bueno. Pero bueno. Pero que está pasando aquí. Creo que está pasando. Creo que está, está pasando. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Surf. Uy, se está poniendo. O sea, la cosa se está poniendo fea, ¿eh? La cosa se está volando, muy cuidado. Es tu momento. Surf. Revíntalo. Oh, no lo creo. No me lo creo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. No, mala fibra. Lo ¿Qué pasa. Pero no quiere morir. No quiere morir. No no, Voy a intentar restaurar todo. Venga, hombre. Hasta luego. Vamos a restaurar todo, venga, hombre. Surf. Surf, tío, surf. No me jodas. Mátalo ya, hombre está haciendo de robar, eh, la Pokémon vale, bien, muerto Charizard, muerto ¿Cuál es, ¿cuál es el Pokémon que queda? queda uno, ¿no? estaba como medio ya, creo que ya dos vamos a atacar a Raichu que va a hacer onda voltio y ya dos onda voltio aunque antes, es que ya la 2 es una pedazo de bestia, antes le estamos haciendo rayos y tal, pero Raichu, Raichu, Raichu, Raichu, Raichu y como podéis ver. ¡Pam! ¡Muerto! Perfecto! Lo derrotamos. ¡No! ¡Eso es imposible! ¿Me has derrotado tras tantos esfuerzos por convertirme en campeón de liga? ¿Se ha terminado ya mi reinado? No es justo. Joder, ¿qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon a la perfección. No puedo soportar que hayas ganado la liga Pokémon, aunque no me guste admitirlo. ¡Oak! Me llama. Has ganado, enhorabuena Has ganado la liga Pokémon Has crecido tanto desde que te fuiste Con Bulbasur Para completar tu Pokédex David, ya eres mayor Gary uh, No me cuentes tu vida Sí, sí Un cerdo Sabes que tu victoria No fue debida solo a ti El vínculo que mantienes Con tus Pokémon es maravilloso. David, ven conmigo. Ojo, a ver, pues vamos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Enhorabuena, David. En este piso está el Hall de la Fama de los Pokémon. Aquí son home homenajeados por sus hazañas los campeones de la liga Pokémon. Sus Pokémon también son registrados en el Hall de la Fama, David has luchado muchísimo para ganar la liga. Enhorabuena David, tú y tus Pokémon ya sois famosos. Oh, Soy famoso, wow, wow. Increíble. incredible, Amazing. Voy a la partida, la partida. Oh, Raidon, right Giada 2, Ex Perso Recho right. Y mi doctrina Pues este es mi pedazo de equipo de Pokémon, chicos No diréis que no está nada mal Hola, este es el Hall de la Fama Eh, Los datos Nombre David, número de tiempo 67 horas jugadas de juego Bueno Sí, bueno, el gameplay que vosotros habéis visto ha sido menos, puesto yo he estado leveleando fuera de cámaras. Bueno, has ganado el campeonato, enhorabuena. Y ahora vienen los créditos, ¿no? ¿Por qué? Ah, hola. Hasta luego, baby. Vamos a ver qué nos dice OAK. Hola. Hola. Nada, hasta luego Vale, sí, aquí están los créditos Pokémon Edición Verde Hoja Créditos Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Más cortito, pero bueno Era la Liga Pokémon Era el desenlace final del juego Nos lo hemos pasado con creces, chicos He disfrutado mucho subiendo estos vídeos Este último lo he comentado Me ha gustado mucho comentarlo Ya sé que me lo pedíais Espero que os haya gustado verme hablar puesto que en los anteriores no he hablado, no he hablado, y nada, me gustaría dejaris un like, que os suscribáis al canal si os gusta, si no, pues también, suscribiros, por qué no, y hasta un próximo vídeo de Pokémon de lo que sea, chicos, venga, un saludo y hasta la próxima, adiós.